¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el evento de Arceus en primicia porque ya está disponible Ayer os avisé, os puse un vídeo donde os dije a partir de hoy lo tendréis disponible Y chicos vamos a hacerlo en primicia, os voy a explicar cómo se consigue, qué necesitáis y todo y lo vamos a ver y también vamos a ver la GWS, también, ¡por fin! ¡Gracias! Eh, y cada uno han conseguido y han habilitado la GWS, que es la, eh, la, digamos, la estación de intercambio que hay en jubileo, para el que no lo sepa, ¿vale? Así que, ¡ra! ¡Vámonos! Lo primero, compañeros, es recordaros que tenéis que estar en la nueva versión, la que ha salido ahora mismo o esta noche, la 1.3.0 de Pokémon Diamante Brillante y tenéis que tener una partida de Pokémon Leyendas Arceus completada. Es decir, haber conseguido Arceus en Pokémon Leyendas Arceus. Simple, ¿verdad? Pues ya estaría. Una vez hecho eso y haber conseguido la Pokédex Nacional en diamante brillante y perla reluciente podréis venir a vuestra casa y lo que viene siendo en vuestra habitación vais a encontrar un regalito que os ha dejado el señor Arceus porque si sí, es muy majo este hombre y ahí está nuestra flauta azul para conseguir a Arceus con qué tenemos que hacer con esto pues básicamente es ir al monte Corona y esta flauta empezará a sonar eh, para llevarnos hasta Arceus, muy parecido al evento, pues de, de, de Leyendas Arceus, básicamente, porque muy originales. Tampoco son, ¿dónde va a estar Dios? Pues en el cielo, pues, pues ahí está Así que para llegar a Arceus lo que tenemos que hacer es ir o a Ciudad Pirita o a Ciudad Corazón Yo recomiendo ir a Ciudad Pirita porque Ciudad Pirita es la que vas más directo y no tienes que dar tanta vuelta Ya sabéis que hay que hacer una especie de caminito raro por ahí por el Monte Corona Y nada, coges y llegas aquí, te pones la bici y en dos segundos estás en, en el Monte Corona Que está aquí a la derecha Perfecto, entras por aquí y tienes que ir por el agua que hay aquí arriba Os recomiendo que llevéis muchísimos repelentes porque es un coñazo llegar hasta Arceus Si no tienes los repelentes puestos, ya sabéis, es un paseo increíble Así que eh, mejor tenerlos preparados, ¿vale? Yo ya me lo he puesto, así que nice Vienes por aquí y cuidado con esta zona, no, no saltéis, ¿vale? Que es lo, lo típico en lo que saltas y te cagas en todo Ahí está, usamos rocas y la Para arriba, a llegar hasta Arceus Estamos en la columna lanza y aquí debería activarse el evento de Arceus. Aviso de que eh, el juego es, el, el, perdón, Arceus es shiny huntingable, es decir, podéis hacer shiny hunting, simplemente tenéis que eh, guardar partida, bueno, guardar cuando se active el evento, ahí está, la flauta azur, azur ha emitido un sonido, ¿quieres tocarla? Yeah, has tocado la flauta azur, let's go, vamos a escuchar. ¡Oh! Es igual que en Leyendas Es igual Me gusta Es la misma Bueno, es no es igual, ¿eh? Diría No es exactamente la misma melodía O sea, sí la melodía, pero no No es el mismo audio, digamos, ¿no? Dicho así Ahí está ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! ¡Hala! Pues fíjate, me gusta más esto ¿Cómo se ve? Que en leyendas Arceus tócate los huevos. <risas> Han aparecido unas escaleras de luz. Y ya estaría. ¡Oh! ¡Qué despacito! ¡Qué despacito! Por cierto, os recomiendo guardar, ¿no? Eh, vamos a guardar para hacer Sign Hunting. Obviamente yo no quiero eh, tener que hacer esto otra vez, así que guardamos. Perfecto. Y entramos a por Arceus. Oh. ¡Oh! ¡Qué chulo! Me gusta Bueno, aviso también El Arceus Shiny no sale en el Overworld Tienes que entrar en combate, ¿vale? No vale con asomarse y decir, vale, no es Shiny No, hay que entrar en combate para ver si es Shiny ¡Zeus! ¡Madre! ¡Zeus! ¡Dios de los griegos! ¡Oh! ¿Música? Música, Arceus Esta sí esta sí, hermanos Es Arceus, sí, aquí está Arceus, se supone que se pronuncia, ¿no? Yo soy un genio y lo pronuncio Arceus Porque lo he pronunciado así siempre, compañeros Dios, qué místico, qué místico Bueno, voy a tirarle la Master, ¿vale? O sea, si tengo la Master, para algo será, ¿no? Espérate, ¿cómo se hace esto? Aquí, bueno, tengo la Master, no Tengo una que otra, ¿vale? <risa> master, bola para Arceus Es solo para enseñaroslo, ¿vale? Luego yo me dedicaré a hacer Shiny Hunting Vosotros podéis hacer lo que queráis Ahí está, Dios, qué guapo con el sol de fondo. Arceus Atrapadoto Grande. Enorme. ¿Y podré sacarlo de la Pokéball? Quiero sacarlo de la Pokéball, tío. ¿Quieres ponerle un mote? <ríe> Teléfono. <ríe> Tenía que habérselo puesto, tío. ¡Oh, qué épico! ¡Ay, qué bonito es este entorno! Flipad, qué guapo con el sol. Vale, quiero sacar a Arceus. ¿Puedo sacarlo aquí? A ver. ¡Pum! ¡No me deja! Ah, no puedo sacar aquí Pokémon No puedo sacar aquí Pokémon F en el chat, vale, ¿me, me, si me bajo Ya estamos fuera y voy a ver si aquí puedo sacar al Arceus Espero que sí, porque no me dejaba en ningún otro lado Así que, Arceus, hermano de la Pokéball! Va a ser súper lamentable oh, oh, ¡Oh, es pequeñito! ¡Es muy pequeñito! ¡Mírale! ¡Cómo vuela! Eh, pero te sigue bien, eh Te sigue bien Otros Pokémon no, como Latias, que es lamentable Está bastante guapo, la verdad <ríe> ¡Qué pequeñito, tío! Es que lo de que sean tan pequeños a mí me mata eh. Y bueno, también está eh, Lo que sería la GWS activada En teoría, ¿no? Nos vamos a Ciudad Jubileo Ya sabéis que es el edificio Es el que ya entramos en un vídeo Que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí eh, Entramos en la, en la GW Bueno, en la zona de la GWS Que es esta de aquí, donde antes te frenaban En efecto, ya no te frenan Y aquí podéis eh, Hacer intercambio prodigioso con gente del mundo Vamos a ver cómo funciona ¡Oh, está guapa, eh! Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal. Bienvenido a la estación global de intercambio prodigioso, también conocida como Global Wonder State. Bueno, claro. sí, claro, en inglés. Realiza intercambios prodigiosos en la GWS y crea tu propio globio, globo terráqueo personalizado. ¡Esto es increíble! Aquí podrás intercambiar Pokémon con todo el mundo a través de Internet. ¿Conectarte a Internet? Sí. Ahí está, la GWS. Vamos a intercambiar y vamos a ofrecer un... Un Bulbasur. ¿Funcionará esto? Oh, tengo que elegir un punto Ok ¿Pero cómo elijo esto? Estoy en medio, tío Vale, ya estoy <ríe> Vale, empezamos en Japón eh, Donde hay un montón de puntos por lo que veo ¿Hay un huevo de puntos? ¿Qué es esto? ¡630! ¿Pero qué es esto, loco? <ríe> Coño, y nos vamos a la Antártida Con dos huevacos Dios Dios, qué guapo ¿Esto qué es? Australia. Nada, increíble. ¿Estará España? Quiero irme a Europa, tío. Vale, esto es América. Esto es Europa. Vale, vale, vale, vale. Bueno, esto es África todavía. Por aquí estamos, por aquí estamos. Por aquí estamos. ¡Oh, Madrid, Madrid! 344, lo he pillado. Lo he pillado exacto. Lo he pillado exacto. ¿Quieres guardar... Sí, por favor. Quiero intercambiar justo donde yo vivo, en Madrid. ¿Y ahora qué? ¿Se ha guardado la partida? Ok Buscando jugadores Ha tenido éxito He conectado ¿Y ahora qué? Ah, que es claro Es intercambio aleatorio Se me va, se me va un bulbasur ¿Y qué viene? Esto es épico ¡No, hombre, no! ¿Por qué me haces esto? ¡Qué perro! ¡Un oh, Quilfish. ¿Os podéis creer? Os mando, le mando un pedazo de Gulbazur y me manda un Quilfish, ¡Qué desastre! ¿Has marcado el Pokémon nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo? Suficiente. Suficiente. Ver Globo A ver qué es esto. ¡Ah! ¡Ah! Ahora entiendo... Ahora entiendo, con esto se te van marcando en el mapa a con quién has intercambiado y qué Pokémon, ¿no? Vale... Vale, interesante, por eso es lo de hacer tu propio globo terráqueo como tú quieras Ok, ok, mola, mola mucho Pues nada más compañeros, hasta aquí este pedazo de vídeo Espero que os haya gustado el evento de Arceus Y sobre todo cómo funciona la GWS Creo que ha sido interesante El Pokémon que me han dado desde luego, que no tanto Y nada más, os dejado un super like de compito un no apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao